todos bien vamos a voy a hacer un vídeo tutorial de cómo animar los ojos a un personaje en The Movies aquí tenemos una captura de pantalla de uno de los vídeos y entonces nos vamos a ir aquí a esta carpeta que es la original le damos botón derecho del ratón y duplicar capa fondo copia vale y ahora la del fondo, que lleva un candado Le quitamos este ojito Y así lo ocultamos y trabajamos sobre, sobre esta Así nos aseguramos la original, ¿vale? Esa no la tocamos, de momento Bien, pues ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a seleccionar un ojo con la herramienta del lazo poligonal vale Vamos a seleccionarlo Así un poquito de prisa Porque Es más que nada para que veáis cómo va esto Bien Ya está seleccionado ahora Edición Cortar Y ahora si le damos edición Pegar Aparece directamente Ahí está el ojo Aquí nos aparece una capa nueva ¿Vale? Y vamos a colocar pulsando aquí a la herramienta mover Vamos a colocar el ojo pues ahí por ejemplo Como guía, vale Ahora nos vamos a ir al otro ojo, vale Volvemos al lazo poligonal Y empezamos a seleccionar Esta parte Bien Ya está seleccionado por lo mismo Edición, cortar Perdón Me ha dado error porque estaba aquí Y tengo que estar en esta capa Que es en la que estoy trabajando Bien, edición Cortar El calor es muy malo, ya lo digo yo Y pegar Y se nos acaba de formar la capa 2 Bien, la vamos a subir entonces, en la capa 1, aquí, doble clic, aquí Vamos a ver Aquí, donde pone capa 1 Vamos a poner ojo izquierdo O izquierdo o Y ya está Y en esta, doble clic, eliminamos Y ponemos derecho Der Bien Pues ahora sobre estas tres capas Vamos a colocar este ojo derecho. Lo vamos a poner por aquí. Ahí. Ahora vamos a trabajar con estas tres capas, ¿vale? Bien. Lo primero que voy a hacer es ocultar los ojos, los ojos. Entonces para esto elimino aquí. Cierro, cierro. Y ahora nos queda así. Vamos a rellenar esta parte transparente con el color del ojo entonces para eso nos vamos a ir aquí al cuentagotas por ejemplo, eh, si tenemos mmm, el fondo, el color frontal vamos a poner lo que es en negro nosotros ahora lo vamos a cambiar con el cuentagotas entonces nos venimos aquí y pulsamos en la parte esta del ojo, el color del, del fondo del ojo ¿Veis? Ahora se nos cambia aquí abajo ¿Lo veis? Que quito el ratón porque si no, no se ve el color Bien, ahora nos vamos al bote de pintura Y directamente Estando aquí en fondo copia Directamente rellenamos Y con el otro igual como queda mmm, así, se ven las líneas y esto, nos vamos a ir a la herramienta dedo y vamos a difuminarlo para intentar ocultar estas líneas. Más o menos se podría hacer mucho mejor y trabajarlo más, pero se iba a alargar mucho el tutorial este, entonces bueno y con este pues vamos a hacer lo mismo más que nada por aquí bueno ahí a lo mejor me estoy pasando un poco, bueno, más que nada para verlo. Bien, entonces ahora vamos a ver. Activamos los ojos. Bien. Lo vamos al ojo izquierdo, este. Y ahora vamos a edición, transformar, deformar. A ver qué me voy. Deformar. Y vamos a intentar encajarlo entre los párpados superior e inferior. Vamos a ver, le damos a Enter Bueno, más o menos Y con el otro vamos a hacer lo mismo Nos vamos aquí, Alder, ojo derecho Edición, Transformar, Deformar Y vamos a intentar ajustarlo un poco Enter bueno, ha quedado un poco de esa manera eh, Nos venimos al fondo copia y con la herramienta dedo vamos a ver si podemos bajar el párpado para ocultar el ojo Y aquí pues hacemos lo propio Con este ya no se puede más Bueno A ver si Vale, dando al ojo derecho y al ojo izquierdo también lo podríamos Y más o menos ahora nos quedaría así Mirando hacia la izquierda Bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, lo primero que vamos a hacer ante todo de aquí, del fondo copia, vamos vamos a ocultar los ojos Bien, vamos a hacer un duplicado de capa Duplicar capa, fondo de copia, 2 ¿vale? Y esta la llevamos arriba del todo Ahí Y ahora, estas dos las vamos a duplicar también esta es una manera de hacerlo, luego podría verse de otra manera, pero bueno Para no complicarnos, duplicamos capa izquierdo, copia Y en el ojo derecho Pues, duplicar capa Derecho, copia, ¿vale? Y ahora, tanta esta Como la que acabamos de crear del derecho La llevamos arriba del todo para que estén por encima de los ojos. Bien. Vamos a ocultar esto nuevo. Y ahora nos quedamos con tres capas activas. Nada más. ¿Qué vamos a hacer? Pues, fácil. Combinar visibles. Las capas visibles se unen en una. Bien, ya está. ¿Veis? Ahora activamos estas. Estas. Voy a ocultar la que he creado anteriormente Y ahora con esta nueva Vamos a hacer que mueva los ojos hacia la derecha Vámonos a la herramienta mover Aquí donde la capa del ojo izquierdo, por ejemplo Y lo movemos ahí Más o menos Dejamos un poco bizco al hombre Y con el ojo derecho hacemos lo mismo bien y ahora nos vamos a edición, transformar deformar vamos a ver y aquí arriba haremos lo mismo lo mismo que hemos hecho antes cuando miraba hacia la izquierda pues ahora nos vamos a la capa del ojo derecho Edición. Transformar. Deformar. Que a lo mejor hay otro método que salga mejor que este, pero, pero bueno. Más o menos. Y ahora nos venimos al fondo copia y con la herramienta dedo vamos a ver si esto se puede. Se podrá. Bien. Difuminar un poquito. ¿Qué hacemos ahora? Pues con nuestras tres capas Más que nada esto es para que lo veáis, ¿no? Pues combinar visibles ya está. Y ahora ya tenemos las tres capas, bien Esta es la original Activamos esta, que es la primera que hemos creado Ahí mira a la izquierda Activamos la última Y ahí mira a la derecha Ya tenemos nuestra animación ¿Vale? Ahora nos vamos aquí a ventana y línea de tiempo pues aquí está nos vamos aquí y crear cuadros a partir de capas pues ya están creadas entonces vamos a darle un segundo a cada movimiento y a ver y vamos vamos a darle al play Bien, pues ya está Cada uno que le dé el tiempo que crea conveniente Y bueno Y ahora, eh, para guardar Pues guardar para web GIF Vale Y ya está, y ahí ya lo guardáis Luego ya se abre con un editor de vídeo Y se puede guardar en formato AVI O el que queráis en el editor de vídeo ya lo podéis utilizar una vez que esté guardado como GIF lo abrís ahí y solucionado y aquí se puede ver cómo nos ha quedado dándole al play Bien. bueno pues esto es todo de momento espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda pues eso sí, idea original de Ralvaz, ¿vale? <risa> Venga, hasta luego.